Hola, hoy os voy a enseñar a hacer el bolsillo cremallera que, que me pediste de nuestros bolsos y este lo voy a hacer del bolso rojo que voy a colgar ya mismo entonces lo voy a hacer en color burdeo, el forro y tenemos que tener los materiales cremallera normalmente, es que yo no la tengo más pequeña de 15 centímetros más que suficiente una cremallera de bolsillo aunque mida 15 centímetros es más que suficiente o 20 centímetros como mucho pero si la tenéis más larga no pasa nada es lo que voy a hacer yo al pasar el perpunte luego lo corto y se acabó vale una regla entre tela de papel veis que brilla pues esto es lo que vamos a poner a por detrás y a pasar la plancha se va a pegar un trozo entre tela de papel tiza de sastre el hilo que vayamos a utilizar del color de la tela y el, la parte de, de delante del patrón por ejemplo el patrón de este bolso ¿no? veis entonces esta es la parte de delante tijera de dentada porque así no tenemos que hacerle sisa a la, a los bordes y máquina de coser alfileres ya si no tenéis máquina de coser podéis coserlo a mano que también os enseño aquí en este tutorial del forro de cómo coser las cosas a mano eh, echando punto atrás venga pues vamos a empezar bueno pues entramos donde queremos que caiga la cremallera normalmente tenemos que mirar que aquí está el dobladillo y aquí más o menos siempre encontramos el bolsillo de cremallera a esta altura del bolso ¿vale? Lo centramos y subrayamos, hacemos un momento donde queremos que caiga y la abertura que queremos que sea nuestra, la abertura que queremos, entonces yo hago una raya aquí para saber dónde quiero que caiga, te guía también que se centre los laterales, que esté centrada la cremallera y subrayamos aquí así una rayita aquí y otra aquí ponemos los alfileres como marcadores para saber dónde vamos a tener que poner la entretela de papel por detrás por dónde tiene que caer La abertura que yo le he dejado, 22 centímetros. Suelo dejar una abertura bastante grande. Entonces, le damos la vuelta y aquí como tenemos los marcadores de, la, de los alfileres, ponemos el brillo de la entretela mirando hacia abajo. Y ahora cogemos una tela, Normalmente yo pongo una tela de estas de camiseta, cuando ya están viejas, es vieja la... eh, idea para estas cosas. La ponemos encima y la plancha la ponemos bastante caliente para que la tel, la entretela de papel se pegue, ¿vale? Cuando esté pegada nos vemos. Bueno, pues ya cogemos y quitamos el alfiler y volvemos a poner los alfileres y volvemos a poner la tela para pegar donde estaban los alfileres. Pasando la plancha bien fuerte. le damos la vuelta y ahora tenéis que tener el trozo que vosotros queréis de vuestro bolsillo el trozo que le vais a dejar a la profundidad de vuestro bolsillo normalmente es rectangular como se corta la tela del bolsillo cuando doblemos y ponemos encarado si tiene vuestra tela tiene revés y derecho encaramos la, la los dos derechos juntos vale y dejo este de aquí esta pestaña la dejo al filo de aquí porque luego pasa lo que siempre me pasa que me falta para coser entonces lo dejo así y sé que ahí lo ponemos al borde vale y ahora aquí está la marca y, ahí, y también que sobresalga al borde y la cremallera tiene que llegar más o menos aquí porque tenemos que dejar como un dedo o un centímetro como dos un centímetro y medio más o menos en cada lado para que tengamos luego para coser vamos a pillarlo con la para que no se mueva estoy viendo que está centrado y ahora Ahí. sobre todo tener en cuenta esto de poner la tela aquí al filo de, del final del forro del otro lado, que luego falta siempre para coser y ahora pues subrayamos una raya en el medio bien centrado con nuestra tiza aquí Así y si da la cremallera normalmente yo le dejo medio centímetro en cada lado. No le pongáis más porque sale una boca muy grande y luego no tenemos para dónde coser la cremallera. Medio centímetro más o menos. Le dejo en cada lado. Subrayamos medio centímetro aquí, otro medio centímetro en esta parte. Aquí en este lado también lo hago, medio centímetro y aquí hago lo mismo. Y ahora hago una raya y la junto. quita un poco el alfilé, de la cabeza del alfilé, no me deja hacer nada. Y ahora cogemos y hacemos aquí en los finales como una V. Pero la voy a hacer y ahora le enseño. una V, en la otra parte igual, hacemos otra V otra V una V aquí y otra aquí, ¿vale? y ahora vamos a pasar un perpunte aquí y aquí, en las dos rayas estas nada más, aquí y aquí Y vamos a pasar el perpunte. Esto también podéis hacerlo a mano, ¿eh? Por donde hemos pasado la raya. Les doy la vuelta. Paso el hilo así. Y me vengo a la otra raya. Y a coser. cortar el hilo otra opción que podéis hacer si no tenéis del mismo color del hilo hilo transparente la canica veis este es hilo transparente yo no tenía canica vacía digo vaya no puedo rellenar con con burdeo pues hilo transparente como yo tenía canica de transparente vale y ahora para cortar la mitad hay unas tijeras especiales que sirven para eso pero si no la tenéis Podéis hacer esto, doblamos así, veis, lo dobláis por la mitad y metéis a donde está la raya esa que hicimos, a ver si sí se ve o no, estáis viendo, ahí dais un tire, ahí, y ahora nos venimos, uy no tenía que ver, y cortamos la raya esa y a donde hicimos la v cortamos la v una v veis y ahora vamos a cortar ahí me he pasado pero bueno vamos ahora como lo voy a doblar y la v v y v Y ahora vamos a darle la vuelta y vamos a planchar todo lo que hemos. Todos los bordes. Todo el borde lo vamos a planchar para que se quede metido para adentro. Todo el borde, ¿vale? A meter la plancha. Esto lo traemos para atrás. Esto igual doblaremos ¿Veis? así todo doblado y metemos la plancha y nos ayudaremos en, con una tela encima para no estropear nuestro vale? y ahora la tela encima esto tengo que volver a hacerlo ahí y ponemos la plancha me asesoro que esté todo bien y planchamos. Voy a hacer la parte de abajo y luego ya hago la parte de arriba. Y luego ya plancho todo de golpe. Ahora voy a planchar esta parte. La doblo bien. mi tela y plancho bueno ahora nos vemos cuando ya hay planchado todo eso ya está todo planchado veis parte de delante y la parte de atrás y ahora colocamos nuestra cremallera y la hermanamos yo este final lo vamos a quitar Irbanamos la apertura, la remallera irbanamos todo esto, ¿vale? O lo pilláis con alfileres, como queráis. Con el final hasta ahí, procura poner bien el cierre, lo centramos e irbanamos todo alrededor. Para que sea más cómodo el irván y no se mueva tanto, abrí la cremallera. Yo le he cogido con una de las filas, como es la cremallera muy larga, le la he cogido un alfiler de las filas aquí así no se me mueve tanto. Y ya va a ir vanando para que salga lo más perfecto posible. Y hirvanar. Con la cremallera abierta es más fácil, más cómodo. Intentar no llegar al borde, esto, al borde de del filo de los dientes de la cremallera, ¿vale? Eso en el filo. O un poco más arriba, tampoco pasa nada. Y mi deda. Voy a buscar mi dedo. Yo no sé cosas si sí, no tengo dedo. Y está ahí, ganando, ¿vale? Todo alrededor. Nos vemos cuando ya esté todo herbanado. Pero quería enseñaros cómo tenéis que herbanar. intentar que los dientes, ¿veis? Están aquí los dientes, al filo de la tela. Se ve, ¿no? Que hay oscuridad, no sé si se ve, sí. Voy a echar ahora un perpunte aquí a todo el filo este lo más junto posible de aquí, ¿veis? todo el filo, y aquí voy a pasarlo como dos veces lo más recto posible filo, todo alrededor ¿vale? por eso no importa que sea más larga la cremallera porque una vez que pasemos por aquí ya la cortamos, el sobrante voy a poner en la máquina y vamos a intentar coser y ahora, os fijáis, ¿dónde está el pedazo? Aquí. Si la cremallera choca, perdón, He echo un poco para atrás, siempre hay que echar para atrás. Y ahora si choca, cogéis o la abrí y cuando queréis qué cosa es por la parte del otro lado, cerramos, ¿Veis? Y ya no nos choca con con la patilla de la de la máquina echamos para atrás metemos la aguja en cama hacemos así y lo que os dije una pasada normalmente hace eso porque pasa por la cremallera y ahora hecha para atrás, lo más recto posible. Y ahora vuelvo otra vez. Así me aseguro que no se me va a ir la cremallera. Voy a dar un poco para adelante, así. Dejo la, la aguja en cada dentro y así puedo mover mejor. Me aseguro que la tela esta del bolsillo no está aquí en gurruñía y la cosamos malamente, ¿vale? y vamos al siguiente perpunte. veis yo procuro que la patilla se quede aquí esto de aquí se quede aquí y me guío por la por lo que tengo ahí de la pestaña esa la abertura de la pestaña y ahora para que no me choque hago esto Y aquí hago lo mismo. Bajo la cremallera, el pico este se está quedando ahí. La V. Se está quedando como fuera. Pues yo prefiero sacarlo y hasta que no la meta bien, no coso. ¿Veis que está ahí? ahí? Me verifico que esté todo bien. Esa es la parte de la cremallera, de los dientes de la cremallera. Y ahora me voy para atrás. Despacito. Y se acabó. Y hasta y ahora vamos a quitar los irbanes, los hilachos, los irbanes. Y ahora os enseño. Tenemos que hacer ya lo que es el bolsillo. Y doblarlo. Quitamos los herbanos, ¿vale? Y ya está. Y ahora cojo y corto el excedente de la cremallera porque no me hace falta. Y a lo mejor ahora corto más. Ahora doblamos. Y ahora si queréis ponerle forma al bolsillo, la parte de atrás, así en la parte de abajo, si la queréis redondear, o sea, cortándolo así y lo redondeáis. Ahora lo más importante es coser todo alrededor. Esto yo veo que es demasiado, pero yo prefería dejar lo que os he dicho, ¿ves? Así yo estoy más tranquila que tengo de sobra aquí. La que siempre dejáis la tela ahora corto aquí porque hay demasiado voy a ver si está bien doblado ante todo voy a verificar si está bien doblado bueno este no tenía que haberlo pero bueno voy a hacerlo desde aquí este no tenía que haber de cortado pero bueno Importante que aquí dejéis, ¿vale? La parte esa que os he dicho antes. Y ya está, y ahora cosemos todo alrededor, todo alrededor. Y ya si queréis hacerle forma al bolsillo podéis meter el punte redondeado como queráis, yo no, yo lo voy a dejar recto ¿vale? todo alrededor, cosido esto no pasa nada, yo aunque la haya cortado como voy a coser por aquí no se va a ver ¿vale? todo alrededor procuro doblar esto para acá vayamos que cosáis esto, la parte de delante doblarlo para acá y sacáis lo que vaya a coser del bolsillo, y eso lo dobláis aquí para atrás. Y ya está, y ahora echale el Siempre no son sé de está el pedazo. Hecho para atrás. Yo lo voy a dejar recto, pero aquí es lo que os digo, si ya lo queréis hacer redondeado y luego lo cortamos. Yo lo voy a dejar Y ahora me voy al otro lado y hago lo mismo. Coso la parte de delante, este de aquí. También, luego todo esto lo vamos a cortar porque no hace falta tanta tela que tenga más. otra parte. Bueno, nos vemos cuando termine de coser. Y ahora cortamos el exceso de tela que tenemos, para que queremos tanta tela aquí. El bordillo. O sea, yo miro bien porque vayamos a que me corte. Normalmente me gusta cortarla con la desdentada, pero que la cremallera no quiere cortar la dentada. y ya está cortamos el exceso de tela porque no nos hace falta aquí igual hay mucho y como veis y aquí tenemos nuestro bolsillo cremallera y ahora ya es juntar, bolsillo cremallera que nos ha quedado perfecto y ahora solamente juntar nuestras piezas antes antes de juntar las piezas tenéis que hacer el bolsillo cremallera más el otro bolsillo que os enseñé que está aquí el forro de que os enseñé a hacer otro bolsillo normal y el forro y ya juntar las piezas primero tenéis que hacer los bolsillos y una vez que hagáis los bolsillos ya juntáis las piezas venga espero que os guste y me dais un like y si tenéis alguna duda, que me lo comentéis, que yo responder lo más antes posible. Venga, chao y gracias por verme.